Bueno mis amigos, un fuerte abrazo, un saludo para todos ustedes, para los que no me conocen, mi nombre es Eladio Rosales y para los que ya me conocen, un fuerte abrazo y saludos. Bienvenidos a América, bienvenidos a Europa. Bueno, para que el motivo de este video es para que ustedes puedan conseguir este valioso material que me están solicitando mucho, la información de dónde lo compro, dónde lo consigo, de dónde lo traigo, Ahora es el día que prácticamente van a tener los teléfonos y la dirección donde usted personalmente va a ir a comprar a la fábrica. Ok, pues bueno mis amigos, comenzamos. Prácticamente de 3.90. Que es este material. La goma de poliuretano. Y este es su catalizador. El 115. ¿Sí? Y esa es una latita. De goma de poliuretano. De la 2036. Bueno. Ustedes me preguntarán. ¿Qué es esto también? El AC4368M. Bueno. Bueno. Este material es un desmoldante que cuando usted vaya a hacer un vaciado de goma de pururetano tiene que rociarle este químico a la base donde usted va a sacar su pieza. Ese es un desmoldante muy muy muy este, muy precioso, me gusta cómo trabaja porque en verdad no se pega el poliuretano. el poliuretano es muy delicado si usted no trabaja algún desmoldante antes de agregar su goma preparada con la parte A y parte B va a tener problemas cuando ustedes vayan a hacer su compra pregunten por este desmoldante el AC C4368M este ¿va? Hágalo, porque si ustedes no lo hacen, no, des, no le agregan su desmoldante perfectamente a su pieza, se va a pegar. Es muy necesario que ustedes trabajen este desmoldante. Es muy profesional. Ahora, la goma de poliuretano, la 2036, de la empresa Nuceo. Entonces, esta empresa... No sé si así se menciona. Me parece que sí. Nuset. Nuset. Es la empresa. Es Nuset. ¿Sí? Y ese es el catalizador. De 4 litros. Prácticamente ustedes saquen su cuenta. Agarren su calculadora. Su lápiz. Y su hoja. Para que prácticamente nosotros. Para decirle. Rápidamente le agregamos un kilo y medio o un litro y medio. ¿sí? Lo pesamos en una báscula. Se tiene que pesar ¿sí? lo que vayan a ocupar. Litro y medio de catalizador con eh, un galón de goma de poluretano de la 2036 que tiene 3.90 gramos. Lo que me gusta de este material prácticamente que esponja, o sea, aumenta, aumenta, aumenta, sí, aumenta, porque si tenemos 3.90 más este 1,5, kilo y medio, aumenta. Ese no reduce, sino aumenta la ventaja que este material aumenta. Bueno. Esos tres tipos de materiales son los que ustedes van a ocupar para hacer vaciados. Lo importante es que cuando ustedes vayan a hacer vaciados de estos químicos, tienen que tapar perfectamente bien a presión a donde ustedes vayan a hacer el vaciado. ¿Sí? Por ahí les voy a mostrar de qué les estoy hablando. Ahorita va a aparecer una imagen. Ahí van a, voy a poner algunas tablitas o algunas reglas y las voy a engrapar bien, bien todo alrededor para que prácticamente ustedes vean de qué les estoy hablando. Porque eso es líquido, es líquido. Y si no tapan fugas, no presionan bien, no atornillan bien o no pijan bien, entonces suele escaparse y van a tener derrame de material yo les recomiendo mucho que no utilicen ni silicones ni de lo único que pueden detener este material es que a presión a presión todo es a presión va ahorita les van a salir una imagen ahí les voy a ir mostrando alrededor más o menos cuál es eh, lo que yo les estoy diciendo que debemos de pensar de desde una presión bueno eh, la empresa, amigos, amigos, la empresa se llama NUSE y está acá en la CDMX. Le voy a pasar la dirección. sí. ahí está la dirección, si ustedes quieren hacer su compra, me parece que no, no envían, no tienen envíos. ¿eh? Tienen que acercarse a hacer su compra y si hacen envíos, me parece que son de 200 kilos hacia, hacia arriba. Te tomamos pregunte, ahí hay personal que los va a asesorar. Perfecto, acá está. Fabricado por sol Indael de México. Se encuentra en Poniente 140 número 707 Colonia Industrial Vallejos, código postal 02300 delegación Azcapozalco, Ciudad de México. Esa es la dirección donde ustedes pueden conseguir este material. ¿Sí? Este material. Nada más que anticipen su pedido porque a veces hay, a veces no hay, a veces tardan un poquito para fabricar la empresa. 8, 5, 8 o 10 días. Hasta 15 a veces. ¿Sí? Y no se olviden también de este material. ¿Sí? Ese es el, el desmoldante Ahí está No sé Tiene la misma dirección Listo Les voy a dejar por ahí el teléfono Del ingeniero Ojalá que no sea molesto De todos modos este, Le voy a comentar que hizo un video de su producto Porque sale muy bueno Es caro, es carito Ahorita más o menos en pesos mexicanos Tiene un valor de $1,100 pesos la lata Está carito, $1,100 pesos. Y este galoncito de catalizador aproximadamente, porque sube, está a precio de dólar al día. Ese tiene un precio más o menos como de $800 pesos. Entonces, es una feria, ¿eh? es, una, es una lanita, es un billete aquí. Entonces, tienen que hacerlo y respetar todas las instrucciones que se le den. Que prácticamente si usted no lo hace, ¿cuánto de dinero están perdiendo? Un descuido y adiós su dinero y material. Entonces, ahí mismo pidan las instrucciones, pídale eh, un catálogo donde cómo se maneja este producto. Es muy importante los tiempos, tiempos de cuajado, tiempos de... Mezclas de su catalización, de su preparación. Todo es muy importante. Ahí les va a aparecer el número. ¿sí? Ahí les va a aparecer. Entonces, chequenle por ahí. Cualquier duda que tenga, estamos para ayudarlos. Pues bueno, mis amigos, me dio un fuerte abrazo. Y van a aparecer las imágenes para que se va ocupando. O se va a ocupar este material. Cualquier molde que ustedes vayan a hacer... No se olviden de agregarle su desmoldante. Dos o tres pasaditas. Si tienen a presión de aire con un compresor, hágalo. Mucho mejor. Y si no, abrochazo. ¿Sí? Abrochazo. Y listo. Por ahí en los videos van a salir algunos. Por ahí cómo se van preparados. O al fin del video. Le digo. Eh, ahí les va este, más o menos cómo les voy explicando cómo se va usando. ¿Sí? pero no es como una persona ya capacitada. Tenemos conocimiento porque hemos trabajado este material y nosotros lo trabajamos por latas, por latas y porcentaje del galoncito de catalizador de 115 con las, la 2036 y su desmoldante. Pues bueno, mis amigos, ahí está. Pueden encontrar en Internet con toda confianza y pueden hacer sus pedidos. Prácticamente vamos a agregarle aquí eh, esta empresa, Nuseo, y nos tiene que aparecer acá en la computadora. Y ahí vamos a encontrar su sitio web de esta empresa. ¿va? Nos vamos a Google. Nos vamos a Google prácticamente. Abrimos una pestaña y prácticamente le ponemos Nuseo. Le ponemos no A ver, ¿qué tal nos sale? No. No sé. Es no sé. No. no sé. Listo. A ver, vamos a ver. Acá está. Sí apareció. No sé. De hecho, acá tienen. Tienen su su página web y la dirección acá sale todo sale el teléfono ahí va a aparecer en pantalla es el 55 36 12 44 21 ¿Sí? ahí viene la dirección entonces ustedes pueden este tomar esa dirección y hacer sus compras ahí con ellos o pedir información, más que nada, ¿si? ¿sí? Ahí buen... ahí está, mucha información, muy, muy interesante, listo, mis amigos. Ahí trabajan fibra de vidrio, trabajan resinas de poliéster, trabajan bastante, bastante cosas. Tienen videos también, pueden ahí tomar cursos. Me parece que los cursos no le dan, pero sí le dan una pequeña asesoración. ¿Va? Vamos a adelantar un poquito más. Ahora bueno, van a hacer, también trabajan ese tipo de, me parece que son pisos epóxicos, me parece. A ver, vamos a buscarle su nombre, cuáles son los pisos, cómo se llama. Ahí está. Todo lo que están trabajando esos muchachos para pisos. Ya soy un clientazo por ahí, luego los voy a visitar, ahí está, ahí está, la misma dirección que les mostré en la data, es la misma dirección y acá están los teléfonos, sí, voy a acercar un poquito más la pantalla, ahí está mis amigos, ahí está el teléfono, es... Si hablan de exterior de la República Mexicana, es, es, es Max 52, 55, 36, 12, 44, 21. ¿Sí? Tenemos acá otro, es Max 53, 55, 36, 12, 47, 22. Y acá está su web. Ventas 1 arroba, y su página es www.nuse.com Ahí está. La dirección es Norte 35865PB TOS, Colonia, Industriales, Vallejo, Ciudad de México Código Postal 02300 Es una empresa ya reconocida, Seria ustedes se pueden acercar, ojalá, ojalá, lo que pasa que me parece que si sí hacen envíos, pero de 200 kilos hacia arriba, sí, de 200 kilos hacia arriba hacen, me parece que 2, 3, 4 latitas creo que no, hay. pero necesitan ustedes preguntar con ellos, yo porque voy a cargar ahí, llevo, llevo mi, mi troquita, ahí llevamos mi burrita, <ríe> o sea, mi camioneta que le digo a mi burra, la llevamos, y hacemos nuestro pedido, pagamos, y listo, nos venimos. Y acá ya, y ahí pidan por favor su catálogo o su. ¿Cómo se usa este tipo de material? Trabajan diferentes tipos de materiales, ¿eh? Diferentes tipos de materiales. Bueno, mis amigos, ojalá les sirva esta información, suscríbase suscríbase por favor ahí en nuestro canal, voy a estar subiendo bastante información estoy subiendo bastante información y voy a subir más información para que ustedes se vayan ayudando a hacer o conseguir estos materiales para que no se les dificulte a mí me costó bastante bastante, pero lo logré si ¿Sí? listo perfecto, ahí están mis amigos, suscríbase, denle manita arriba, para que les lleguen las notificaciones de cada cada video, que les llegue por ahí, y así están enterados, bueno, mi nombre es Eladio Rosales, un fuerte abrazo, un saludo para todos ustedes, en todo este video, ojalá que sea de su agrado, hasta luego, gracias, bye.